Este tema sería parte de lo que fue mi tesis de maestría en, en educación, por el CLAE, así que el, el enfoque que van a ver aquí es un enfoque típicamente desde la ciencia de la educación. Es más, la tesis eh, está todo marcada en un marco epistemológico eh, con conceptos y palabras. Mi y ideas es ver un poco la diversidad de la educación media. Esa, esa diversidad que hoy consideramos y que bueno, y de dónde viene, por qué y, y cuáles serían sus orígenes. Seguimos. Bueno, eso eh, es parte de la metodología, seguimos nomás que ya hicimos algunos comentarios. Bueno, eh, desde el punto de vista del análisis de la tesis, eh, tomo como modelo de educación media un concepto planteado por Renaud, este desde diferentes investigaciones, una de las primeras en el 2006 desarrolladas en la Universidad de Hong Kong, donde toma diferentes modelos de educación media que existen en el mundo en los últimos 40-50 años, que son el académico general, el profesional técnico, la formación del profesorado, el religioso teológico, los programas especializados en bellas artes, música y deportes. Eso sería en el mundo cómo eh, de, desde hace 50 años los diferentes modelos de educación media que se han desarrollado. ¿Seguimos? Bueno, y eso habría que bajarlo al Uruguay actual. Si nosotros nos ponemos a analizar qué instituciones actuales, mejor dicho, qué organizaciones educativas eh, son eh, ciertos modelos, nos tenemos que poner a pensar que lo que hoy en día conocemos como secundaria y todas sus características, eh, está enmarcada dentro de lo que es conocido en el mundo como académico general o también en otros lo llaman este, academicista marista. Lo que es la UTU, sería el modelo profesional técnico. Después, otros modelos que existieron en Uruguay pero pasaron a nivel terciario y hoy en día ya no son más de la educación media, ya no tienen las características de educación media. Son, en el caso del profesorado tenemos que pensar que habían eh, maestras que se recibían con 15 años en Uruguay o en el caso de los seminarios, que la primera etapa de la formación del seminario sería algo así como un liceo. Y en el caso de actualmente Uruguay, existen algunos este, bachilleratos o ciclos básicos que tienen la característica de, este, de lo que sería actualmente, por ejemplo, el bachillerato de deporte en la UTU, o eh, no olvidar que, por ejemplo, lo que es la facultad este, actual de Bellas Artes, por ejemplo, que es el instituto universitario, en su momento también eh, se podía egresar de bachillerato de, antes de entrar a la universidad. Entonces, eh, para analizar un poquito y ver eh, no solamente lo que es el, el análisis ¿verdad? De, este, de los tipos, los modelos de educación media que existieron en Uruguay, también dividí el país en diferentes regiones. Lo tomé eh, sobre todo de Jacob que plantea más allá de Montevideo, plantea tres regiones que son claras desde este, de diferentes eh, visiones periodísticas, que era claramente Montevideo y su región de influencia, ya dice 100 kilómetros, yo lo considero un poco menos por el tema de las distancias de aquella época, territorial y el interior. Yo le digo frontera por sus características propias, eh, inclusive, el interior que quedaría este, dentro de mi análisis aún es bastante grande porque abarcaría desde algunas regiones de Rocha hasta, por ejemplo, San José. ¿Sí, no? Bueno, eh, en lo que sería la tesis en sí, eh, analizo diferentes instituciones educativas de educación media que existieron acá en Uruguay durante este periodo 1875 a 1900 y eran, por sus características, extremadamente representativas y en el Académico General encuentro lo que es eh, la, la parte de secundaria de educación este, de la Universidad, el, el Instituto Politécnico de Salto, que originariamente era un colegio católico, el CEO Universitario de Soler, que fue el, los orígenes más antiguos de la Universidad Católica, y el Colegio de la Sociedad Patriótica. Por otro lado, en el Profesional Técnico analizo lo que es la primera Escuela de Artes y Oficios de 1878, la Escuela Agropecuaria de Florida es el caso más extraño que encontré en todo lo que es el, el análisis porque es el único caso de educación media que existió en Uruguay durante todo ese periodo, que en primer lugar se dedicó a lo que es la producción. Todas tenían un perfil claramente o de oficios, o militar, o por supuesto humanista. Este. Pero sin embargo, la Escuela Agropecuaria de Florida, más allá de si tuvo éxito o no, ¿no? lo importante es analizar que fue la única escuela de educación media que existió en Uruguay en aquel periodo que consideró como centro de estudio la parte agropecuaria. ¿Bien? O sea, todas se dedicaban a lo que era la agricultura, las pocas que existieron. Sin embargo, aquí en Florida tiene el privilegio de haber existido la, eh, desde lo que he encontrado la, la primera escuela que se dedicó a, la, a lo que fue la producción agropecuaria de educación media en Uruguay. ¿Dónde sería eso, ¿no? eh, bueno, es? el... Lo, lo único que encontré sí, es que quedaba a cinco, 5 cinco leguas de, de la ciudad. Pero, no, no, eh, traté de averiguar por todos lados y no pude conseguir. No, a ver, Una legua, perdón, una legua. Eran una legua. Eran, eran, era una legua. Un, eran terrenos, terrenos. Era una zona así de chacras. ¿La chacra de Cholida o la Macana? Sé que, eh, por ejemplo, parte de las instalaciones, fue Martinucci el que. Que estuvo en, en lo que es la construcción, cuando estaba todo el tema del, del cementerio nuevo y la catedral, y a este, su vez también se cree que Jackson este, también donó este, dinero para poder desarrollar esta escuela. Pero como todas las características que después vamos a ver, eh, fue bastante difícil mantenerla y ya en 1895 ya estaban diciendo que no servía para nada y que tenían muy pocos frutos. Bien y bueno después una escuela de artes y oficios este, que se terminó convirtiendo en los talleres de un bosco que increíblemente originariamente la idea era instalarla en Paisacú pero finalmente se instaló en Montevideo ¿Sí, no? después analicé lo que eran los internatos normales este, el de mujeres y el de varones el seminario diocesano como otro este, modelo de educación media y finalmente una escuela de pintura que trató de desarrollar planes pero que quedó en. Eh, en solo un proyecto. Bien, el, esos documentos quedaron completamente este, guardados y recién en los años 40 en algunas revistas empezaron a surgir eh, las características de este proyecto. Bueno, acá con, con respecto al interior, para un poco analizar eh, y ver cuáles eran las instituciones representativas de la educación media que había este, en, el, en el Uruguay, me puse a buscar a nivel bibliográfico, todo lo que pude encontrar de instituciones de educación media que tuvieran ciertas características en todo el país. Ahí traté de buscar eh, todo lo que eran este, diferentes libros sobre historia local. Muchos ni siquiera mencionaban a veces algunas instituciones que habían tenido. Y esto más o menos fue lo que encontré. Eh, yo me imagino que tiene que haber más, pero no he podido encontrar más, este, instituciones que tengan las características como una organización de educación media con ciertos currículos y ciertas características, y como ven, se ve claramente el predominio de una región, ¿bien? que es la región de Montevideo. Montevideo acaparó gran parte de lo que eran las principales instituciones, pero además esas instituciones... Eh, eh, fueron y terminar convirtiéndose en instituciones representativas de cada uno de estos modelos. Entonces, así, una institución o una organización, mejor dicho, como los internatos normales, se terminó convirtiendo en el modelo de educación normal para el Uruguay. O la educación secundaria brindada por la universidad se terminó convirtiendo en el modelo de educación secundaria para el resto del Uruguay. Y así lo tenemos en otros casos, como por ejemplo la Escuela de Artes y Oficios, de Montevideo, que también se está convirtiendo en la institución representativa del Uruguay. Bien, como ven, tenemos Montevideo por un lado, claramente predomina, y después tenemos algunas regiones, como obviamente el litoral, que era la gran zona de producción, estamos hablando que en el litoral se construían barcos, se construían bicicletas, se llegó a construir una locomotora. o sea, estamos hablando de una zona muy productiva, de mucho desarrollo, que logró desarrollar instituciones, este, bueno, de hecho, organizaciones de educación media que lograron mantenerse en el tiempo. El caso más, este, más característico es el Politécnico de Salto que terminó convirtiéndose en lo que se conoce hoy en día como el, el Instituto para el Liceo 1 de Salto. El Pol, bueno, el y Osimani de Salto, porque eran los emprendedores que, primeros que este, lograron y terminaron desarrollando esa institución. Bueno, ¿Ah, atrás. Blé, blé. ¿Cuál es eh, el interior? Bueno, eh, a eso ayuda. lo interesante de, del caso es ver el, eh, una región como el interior o sea, que abarcaría ya les digo, una zona bastante amplia lo que sería gran parte de lo que es Durazno, Flores, Florida eh, parte de Canelones eh, La Valleja, parte de Rocha y alguna zona su, eh, del sur de Tahuarembo. Sin embargo lo que pude encontrar fue, y que fue algo muy interesante es que, por un lado, el interior logró desarrollar, o sea, estas zonas lograron desarrollar eh, organizaciones este, de educación media que tenían características comunes, que generalmente eran liceos populares, ¿bien? Y eran los casos eh, concretos, por un lado tenemos de Florida, San José y Durango. Y eh, otro caso este, muy admirado en Rocha, que finalmente el docente se terminó trasladando a Cerro Largo y terminó este, fundando otra institución en Cerro Largo el Valdense estaría en la zona del litoral, ¿bien? que es otro caso que no es como el litoral. O sea, las instituciones que, o las organizaciones que se fundaron en lo que es el litoral eran todas a partir de un docente experto, mientras que en el caso del liceo de Valdense va a ser un liceo de tipo comunitario, popular, que es un caso aislado en lo que son las características del litoral. Y en el caso también del interior tenemos que se formaron escuelas este, de Artes y Oficios y está el caso de la Escuela agropecuaria de, de Florida el caso de la Escuela de Artes y Oficios de Durazno y un caso también de eh, una Escuela de Artes y Oficios en San José Ustedes saben que la ley de 1838 que marca la, la, este, la reglamentación de la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo la, la ley marca la reglamentación pero también plantea que en cada capital departamental se fundaran eh, organizaciones este, de tipo escuelas de artes y oficios. Eh, sin embargo, no se fundaron en la mayoría de los departamentos y sobre todo instancias de militares fueron que se fundaron estas este, escuelas de artes.